Y, y además usted eh, esa es una recuperación que hiciera esta usted esta es una recuperación del 6 de julio del año pasado y a quién pertenecía esto pertenecía a William Vega Valverde bueno que no quién pertenecía quién no tenía sí, usted usurpado? lo tenía usurpado ¿no? lo tenía... William Vega Valverde pero en realidad lo que lo que tiene usurpado William ¿Es más terreno? ¿Ustedes tienen cuántas hectáreas más o menos? No, ¿O es, todo? Es, es todo, es todo lo recuperamos toda la finca, que comprende 30 hectáreas. ¿Eso es todo lo que tenía es, William Vega? Lo que era William Vega, sí. ¿Y ah. luego de que hicieron a la recuperación? él ¿Han tenido contacto con él? El, en realidad no, con él exactamente no. Como ya algunos saben, nosotros tuvimos un convenio con el señor, para el año pasado porque supuestamente o sea al otro lado de la, del río es parte del río de la finca también hay un, un pedazo de café que él recogía en la cual hicimos un convenio solo para el año pasado él, él recogió el café el año pasado, él estuvo ingresando a la finca hasta por lo menos en el mayo, marzo, por ahí de, la, de este año uh -huh. él dejó de ingresar eh, Ahí el que ha venido ingresando es el hermano que está aquí al frente del otro lado, que tiene el negocio ahí, el, el se llama Ramiro Vega Valverde, ese es el que está ingresando y el que está, como dice, atizándole el fuego a, a, a, a las partes que están a favor de ellos. O sea, digamos que se podría decir que ya William aquí no está. Que Prácticamente está... no. O sea, sí, sí, claramente. Yo puedo decir que no volvió. Uh -huh. pero... Que, que uh -huh. llega, estos días poco lo vieron, pero lo vieron por el camino. Dentro de la finca no lo vimos. Y pero el que, digamos, los ha un poco amenazado y demás es el hermano. Es el hermano junto con esta otra familia, que el cual yo sospecho que hizo todo esta, uh -huh. este incendio. que Es una familia indígena. Eh, el papá de esos muchachos son es indígenas cabecar. Y ellos están en el territorio haciendo qué? Ellos, bueno, ellos están ahí, tienen un lotecito, una casa, ellos viven ahí, pero nada más que le trabajan a los a los, a los no indígenas. Ellos, entonces, por lo cual ellos están a favor de ellos, o sea, eso no sé, de alguna manera comprado por los tigos, uh -huh. como nosotros llamamos. Eh, Llevado a hacer sus cosas porque esa misma persona fue el que me intentó sacar la primera ocasión de allá abajo. El, co el, el indígena, que ese fue el mismo indígena con otros no indígenas, otros psicospa, con lo que él intentó sacarnos la vez pasada. Pues, cual, pues, estuvimos hasta acá y decimos al rancho. O sea, se podría decir que estas personas que usurpan. Que, que eh, les, ...les pagan a otras personas que pueden ser no indígenas o indígenas de, de otras comunidades... ...para que un poco intimiden a los... Que Exactamente, están aquí ahorita ahorita el, la herramienta que están ¿Bien? utilizando es como digo... ...no así es ciencia cierta, yo no sé si es cierto, pero nosotros sospechamos que hay plata... Inter, ...intermedio de ah, todas estas acciones por la cual indígenas eh, se prestan... ...para también hacer sus pecerías como sospecho que se hizo en esta ocasión... ¿Bien? porque ya he visto muchas cosas que me dan más sospecha, me dan más claridad, como que puedo casi que ir asegurando que sí es esa persona a quien yo sospecho que vino a cometer el, la acción, ¿verdad? Sí. Entonces, pero sí, como yo nosotros comentamos con papá, que, que es los no indígenas que lo, lo, se lo compran o le, o le dicen o le piden el favor, como ellos están a favor de ellos, entonces se prestan para todo. Entonces, y cómo fueron los antecedentes cuando como empezar como antes, un día como antes, lo que uno empieza como a ver y a sospechar y a un poco a la, que, lo a que, llegar que, la acción. lo que conversamos como por, por teléfono antes de uh -huh. venir acá, como sí, sí, sí, sí. hacer otra vez ese recorrido. Bueno, ese día, prácticamente el sábado en la tarde, sábado eh, qué fecha, el sábado que fecha fue el 15 creo. Ah bueno el sábado 15 de agosto, sí, uh -huh. el sábado, el sábado. Hace días ¿no? pues, nosotros estábamos acá, mamá se vino a acompañarme y aquí en esta parte de mí no se me mata, en esta mata mismo, que está ahí, el único que, que pues, sacamos. Eh, y, y cuando nosotros estábamos ahí, mamá me dice, allá como allá, se alcanza a ver bien por allá, me dice, allá pasó un carro y se vino para acá. Entonces nos quedamos observando ese movimiento, a ver si iba a subir el carro o iba a subir gente porque siempre sabemos que si sube un taxi hasta dejar gente hasta allí al río, gente suben para acá. Entonces nosotros pensando que, bueno, ¿quién va a subir? Y ya nos quedamos observando, pasaron una hora y nada, que sube nada, ni el carro, ni el carro se devuelve. Ya como que después de hora una hora y media, ya como que a mí me entró sospecha que algo está pasando, algo no sé, se me comenzó a meter esa idea a mí. Pasaron tres horas y nada que sale de carro. Como sea, a las tres horas subió unos policías que iban a ver otro caso ahí arriba, un, un, un señor. Y paró aquí, por cierto, y en eso le pregunté que si no vio a alguien ahí, me dijeron que no, no vieron a nadie. Pero todavía más me sospecha entonces que se hizo el carro. Uh -huh. Que es eso, o sea, alguna parte se metió desde el río para abajo, supongo yo, no sé, pero alguna parte se metieron. Uh -huh. Entonces a mí me creó más sospecha. En eso nos quedamos y nos quedamos, fueron casi a las 11 de la noche, nosotros estábamos despiertos ya. Pero ya a las 11 el sueño nos ganó, en realidad nos ganó y nos fuimos a acostar. dentro nos dormimos en realidad demasiado. Uh -huh. Fueron momentos que, como a la una de la mañana, yo percibí que el olor a gasolina, y eso fue que me despertó. Cuando yo iba saliendo aquí, esa persona supuestamente tiró la del juego allá, porque en aquella esquina fue que empezó el juego. Uh -huh. y ¿Y ¿Ustedes estaban durmiendo sí. en esa esquina? En esa esquina hay una, había una cama y para allá había otra. O sea, en el, de allá yo siempre duermo y aquí en este estaba mi mamá. Y en esa esquina, cuando hace así, ¡fum!, ¿verdad? Es, fue ese llamaron de juego. Y, pero fue un segundo que topó con el sacate como eso de la sacate se metió el fuego, pero rapidito. ¿verdad? O sea, ¿usted imagina que puede ser incluso como una botella con, con alguna sustancia inflamable que tiraron o fue que rociaron? Y rociaron. Esto? Según los, los que ellos bueno, porque también vino después los policías, los perros y todo eso, no encontraron ninguna evidencia de esa manera. Entonces, para mí, sigo pensando que fue que rociaron la gasolina uh -huh. y, y ahí le tiraron el fuego. Uh -huh. Y digamos, eh, cuando ustedes percibieron el fuego, ¿quiénes estaban en la casa? Estaba mi papá, mi mamá, eh, yo y un hermano que, bueno, no está aquí, y otra sobrinita que vivía entrado en la escuela. Eran las cinco personas las que estábamos acá ese día. Entonces eran como tres adultos y, y, dos, y dos, dos, dos menores de edad. Dos menores estábamos acá. Cuando nosotros salimos aquí, yo traté de alumbrar para allá. ¿no? Los perros se hicieron así, unos salieron por allá, otros para arriba. O sea, nunca tuvo una, una dirección. Y. Y así se nos así se fue. O sea, nosotros nos quedamos aquí ya, porque lo único que íbamos a hacer es que se queme, ya, y no se puede hacer nada, uh -huh. porque ya, ¿qué se va a hacer? ¿Y ustedes viven aquí fijos? Yo vivo aquí, uh -huh. en parte yo vivo aquí, fijo, fijo, con este sobrino, este es un sobrino. Uh -huh. Él es que me cuida prácticamente mientras yo me voy a trabajar. Aquí todos los días, yo a las 3 de la tarde, 4 de la tarde ya yo estoy aquí, yo duermo aquí. Uh -huh. este, es, este es mi casa. Uh -huh. Entonces, yo aquí es. Por lo tanto, como le dije a la policía, me dijeron, deja esto que vienen los perros, no sé cuánto. Le digo, yo aquí vivo. Yo puedo, yo aquí la lluvia me agarra. Yo no puedo seguir mojándome. Yo tengo uh -huh. que reconstruir esto de alguna manera. Tengo que ver qué hago porque esta es mi casa. Yo no puedo ir más donde, Esto es mío. Y ustedes, bueno, empezaron el fuego. Bueno, empezó el fuego, lo percibieron, salieron de la casa. ¿Y que llamaron? ¿A, a quién llamaron? Eh, llamamos a la policía. Uh -huh. Eso fueron como a las 3 de la mañana cuando llegaron dos policías, ahí estuvieron. ¿Llamaron directamente a la fuerza pública? Sí, papi como papi conoce a un señor ahí de un, un jefe de ellos, no sé qué, como que uh -huh. se llama. ¿no? A eso, entonces eso lo llamó, eso fue que entró aquí como a las tres, que le llegaron a esas dos personas. Aquí estuvieron hablando con nosotros, tomaron una fotografía, pues ahora ya como casi se había consumido todo, no se veía nada. Dijeron que entonces ellos regresarían en la mañana, más, más de día. Y fueron como a las 8 de la mañana del día siguiente, o sea, de ese mismo día, pero ya claro. ¿Sería el día domingo? Sí, el domingo. Ellos volvieron aquí. Entonces ya nos dijeron que había que ir a poner una denuncia y no sé qué, pero que no tocaran nada, porque tal vez ellos iban a solicitar que viniera un perro a dar al lunes. Un detalle, no, no sé qué. Entonces vinieron, bueno, así. Yo fui y puse la denuncia el lunes. El martes... La, ¿La denuncia la puso en donde? En la En, ¿en dónde? ¿La UJ? ¿La UJ? Sí, ahí fui a poner la denuncia. ¿Y el martes? El martes, eh, ya estuve aquí esperando a esa gente. Hasta tarde, como a las 3 de la tarde llegaron esa gente. Entonces después de eso fue que comencé a a barrer y a todo, a ordenar eso Llegaron los mismos dos policías, o Ya vinieron otros, o sea, vinieron la gente de la gente del Oijote, vinieron como un perro, vinieron, ahí. llevaban unas muestras, porque al cabo no sé para qué llevaron esas cosas. ¿sí? O sea, sí pero sí se abrió como una investigación, sí, o sea, sí. vinieron a hacer campo ¿sí? sí, ahorita se hizo, supuestamente y una investigación, eso sí, seguro que sí, porque ahí vinieron, llevaron muestras. Estuvieron tomando unos datos ahí. ¿Y ustedes antes del incendio no recibieron algún tipo de amenaza por no indígenas o indígenas o insultos? Porque vieron el, el carro, pero no sé si antes de eso hubo como algo más que ustedes sospecharan que, que, que pudiera haber como algún acto de agresión. De ese día no, uh -huh. pero que hemos recibido amenaza aquí, hemos recibido desde que nosotros ten, desde hace un año que nosotros estamos aquí por parte de esa gente, de esa gente que le estoy mencionando, de parte de eso, nosotros hemos recibido amenazas, no continuamente, pero sí, hemos recibido amenazas. Sí, en realidad, no ese día, exactamente ese día no, pero sí, ya le digo, yo, aquí hemos recibido, sea, mi mamá, mi sobrina, mis hermanos, mi papá, alguien... Siempre con insultos, principalmente, sí, sí. no agresiones como más no, físicas. No, como físicas no, solo insultos en palabras, señora amenazas a un a, a mi hermano a uno de ellos se lo, se lo habían dicho que nos iban a quemar el rancho ¿y quién les decían? esos muchachos de esa familia indígena ¿y tiene como algún nombre? él sí, se, se llama, bueno, tenemos un muchacho se llama Iván con apellidos sí. eh, Figueroa Reyes cabeca uh -huh. eh, no, es indígena porque la mamá es bribe entonces uh -huh. ellos siguen siendo bribe eh, Roque igual Daniel Rey, Daniel Rey. Eh, de esos dos muchachos ah, tiene otro pero eso por lo menos yo en mi parte no lo he escuchado no sé si de ellos lo han escuchado Adria, a Andrey Andrey también entonces de esas dos personas sí y, y yo de mi parte el señor el papá de esos muchachos sí lo he recibido porque por cierto yo una vez estaba aquí como a las 6 de la tarde cuando él pasó por ahí venía desde allá abajo gritando que ahí está Ademar, Además no es hombre, Además es un cobarde, además no, no se atreve, yo lo voy a matar, yo voy a. ¿Y cuál es el nombre del señor? Jerónimo Reyes okay. y Pero entonces usted sospecha de, de ellos. De ellos. Y de los, y la... de los, no, y los no indígenas. ¿Los no indígenas? Los <coughs> y de los cabecares que también están dentro de la comunidad. Eh, prácticamente sería solo él, uh -huh. solo él. Uh -huh. Hay otros cabecarron, pero eso, eso no, eso, ellos, ellos están tranquilos. Ellos están... Entonces se podría decir que los Bribris están vinculados a... a algunos, uh -huh. en este caso algunos, o sea, como en este caso específicamente hablándolo así, es esa familia. Es una familia aquí que está así, como dicen, vinculado casi totalmente con, con los hijos. Hay otros que están neutros, o sea, no están ni acá ni allá, o sea, ellos están tranquilos, o sea, eso ya nosotros los conocemos, sabemos que ellos, algunos no están, en, no están a favor de nosotros, pero están queditos, o sea, ellos pasan aquí tranquilos, nos ven, nos saludan y punto, o sea, ya. Pero así, concretamente, esa familia que estamos hablando es la que nos ha venido amenazando desde hace un año, y no solo, no solo hace un año, porque las otras recuperaciones... Fueron lo mismo, o sea, las otras recuperaciones anteriores a esto, uh -huh. esas mismas familias nos han venido amenazando O sea, han venido amenazando a mi papá porque cuando mi papá hizo la primera recuperación de aquí arriba más adelante esa misma familia fueron los que amenazaron a mi papá una y otra vez ¿Los Figueroa Ortiz? Eso Figueroa, eso Figueroa, uh -huh. Figueroa, Re Figueroa, Reyes. Figueroa Reyes, Reyes, Reyes Figueroa ¿Y después de la quema ha venido alguna institución a visitarlos? No como el Imas, PANI. No. aquí PANI, no. nadie, nadie, nadie se asoma no, nadie, solo, nadie. solo la policía uh -huh. y ahora ustedes que están acá okay. uh -huh. eh, bueno nosotros pasamos al, a visitar a los bomberos antes y ellos no tenían conocimiento parece como que cuando se hace la llamada directamente al 911 uh -huh. es que se activan como todas las unidades uh -huh. pero si no, no Sí, a los bomberos, no, directamente nosotros no los llamamos. Uh -huh. El que los llamó fue el, uno de los policías que vino aquí. Sí, llamó al bombero. Sí, y supuestamente le dijeron que, pero si había llamas, ¿verdad? Es que, okay. Entonces el otro dijo que no, entonces le dijo que ya, ¿y entonces aquí van a venir ellos? Uh -huh. entonces, ¿no? entonces, uh -huh. O sea, no vinieron. Sí. No sé si ¿Qué espera? Pero que quede con tu voz. Después, digamos, de la quema y esto, ¿cuál es su... qué es como lo que espera? ¿Qué espero yo? o ¿De las instituciones, del gobierno, de la comunidad? Ya, yo, si de las instituciones, lo que esperaría que pues tomen su lugar, tomen su su campo, digamos, en este caso la, las leyes, ¿no? Porque a veces me pone a mí a pensar, o me pone hasta en duda, o me pone hasta dudoso también a la vez, de que en este caso las leyes que decimos tener una Costa Rica democrática y no sé qué, y no sé cuánto, ¿verdad? Eh, seguro, por lo tanto, se sucede lo que hasta aquí has venido sucediendo, porque a veces me pongo a pensar, como este señor Ramiro, tiene una orden, tenía una orden de desalojo. Ahí hay muchos señores como el que está allá adelante, de William, William Arias. Y varios señores tienen desalojo. O sea, a veces me pongo a pensar, ¿será por tener una Costa Rica así democrática y no sé qué? Entonces tienen op la opción de poner recursos y no sé cuánto y ahí se apaga todo. Ahí se cierra todo. Ahí como quien dice que lo metieron en llaves, nunca abrimos, ¿verdad? Porque para mí eso ha venido sucediendo. Entonces, para, para mi concepto, o lo que yo deseo, que las leyes abra las cosas como deben ser. Yo no creo que no conozcan las leyes indígenas internacionales, esos convenios que existen a favor del pueblo indígena. Que los únicos exclusivos dueños de las reservas indígenas son los indígenas y cuál es el punto por la cual no pueden como sacar a esos no indígenas o indemnizarlo o darle no sé cuánto o reubicarlo no sé cuál es cuál es el punto o por qué esa es mi, mi pregunta es un poco ¿sí? por lo tanto esa parte las instituciones por los otros lados pues yo sigo diciendo pues de alguna manera nos han tenido a nosotros como indígenas en el olvido. Entonces a veces, como le digo a papá, yo en esos, no, me, no, me, no me rompo la cabeza a decir que ojalá que vinieran a ayudarme. No, lo que yo ahorita deseo y, y, y, y pudiera lograr o alcanzar es pues que nuestro territorio sea liberado. Total, completamente, es nuestra misión, que estos no indígenas pues salgan. Porque si esto no fuera como nosotros hablábamos con papá, si, esto no, si estos no indígenas no están aquí, difícilmente los indígenas se vayan a poner en contra de nosotros, aunque se mueran de la cólera. Pero no se van a poner en contra, porque no tienen los recursos, no tienen el, el dinero como para ir a comprar a la gasolina. Entonces, si no es los, in, los no indígenas que les dan eso a ellos, o le pagan un poquito de plata, porque lastimosamente pagarle bien no le pagan tampoco. Entonces, por un poquito de plata se dejan vender, a hacerle daño a nosotros mismos. Entonces, la, lo que sí deseo que el gobierno tome tome carta en el asunto en desalojar estos. Y bueno, estos... nosotros en otros observatorios hemos, eh, en los informes que hacemos, registramos la visita que hizo, por ejemplo, la viceministra para iniciar como un proceso de diálogo con los conflictos que han habido con las recuperaciones. Eh, ¿Cómo está ese proceso de, conoces cómo se avanzó ese proceso de diálogo que inició desde casa presidencial, que vino la, la ministra? Yo, en mi caso, hasta donde yo he entender, eso se quedó hace, hace muchos días atrás. La viceministra vino como después que ella vino acá, fue el 8 de julio. Después de eso vino como en dos ocasiones, una vez que fue a Río Azul y otra que estuvo en, en la, la secundaria Jerry. Y no volvió y, más. Hasta la fecha. No y quisiera como enviarle un mensaje al presidente, la viceministra, tomando en cuenta que, que han tratado como de hacer un proceso para cambiar lo que está pasando en la comunidad, pero no, lo que vemos es que no, no ha pasado. No sé si quieren enviarles como un mensaje de ahí había que pensarlo, o sea, yo quisiera, pero a veces no sé cuál sería la palabra, cómo decírselo, porque lo que yo sí deseo es que, pues, ya, lo que prometieron, ojalá lo pudieran cumplir. O sea, ellos se prometieron, aún cuando estuvieron en el, en la secundaria dijeron que traían un grupo, una persona y dos personas de un grupo ahí, que iban a hacer unas investigaciones, y yo no sé qué, que para ver cuán, quién tenía derecho a la indemnización, y quién tenía, no sé, derecho a, a, la, a la posesión, para poderle pagar y todo eso, pero ahí, está ahora yo, para mi concepto, eso se quedó también, no sé nada. Entonces, ¿cuáles son los hablados de los gobiernos? O sea, ¿qué creen que el indígena es, si nos han creído tontos, seguro, seguro ese es el concepto de ellos? De que somos unos tontos ignorantes y que no entendemos. Que por eso nos traen ideas y promesas y al fin y al cabo no se cumplen. Entonces que ojalá no, no, no sigan con esas habladas yo digo. Que no sigan con, con tantos cuentos. Si van a hacer, hagan. Porque el pueblo en realidad si sigue así, no sé qué, va, qué iría a pasar. Lastimosamente no sé. Porque ahorita el pueblo está... ¿Las recuperaciones van a continuar? Eso va a continuar? ¿Van a continuar? Quizás más duras, o seguro sí, porque como nosotros decimos, ahorita lo que quedan son gentes que tienen algunas casitas por ahí, y hay que pensar. Pero que se va a recuperar, se van a recuperar. O sea, ha sido exitoso el proceso que ha llevado a salirte con el tema de recuperación. Gracias a Dios, sí, hay un casi, yo diría, más del 50% que hemos logrado ya. ¿Y, ¿Y qué falta? falta otro, otro, lo faltaría es poco, en realidad faltaría poco para liberarlo total completamente hay otras denuncias pero pero que sí faltaría también porque algunos se han quedado así como en denuncias como esos desalojos que que ahí están yo no sé por qué se quedan, ya le digo no el nombre de quiénes, quiénes son en contra de quién ¿Son esos desalojos? Y de Ramiro, que así yo sepa. Ramiro, de Villanarias, de un, un Martínez que hay aquí adelante, de este señor Rafael Salas. Hay como siete desalojos, ¿sí, ¿no? Pero al fin y al cabo todos ellos ¿sí, se han quedado así. Entonces, pues, a veces yo digo, ¿eh? ¿qué está pasando? El bueno, gobierno promete y promete y no cumple yo ahorita estoy también estudiando en la UNED en un curso de para pueblos originarios yo le decía a ellos, yo qué pues sé, pues quizás me estoy volviendo como un poco rebelde con, con esta situación porque hasta llegué a pensar y prometer o a decir, yo creo que aunque seamos un país democrático yo volver a votar no volvería a votar porque el gobierno aquí cuando vienen las elecciones pero entran, hacen o sea, hasta lo imposible por entrar Era. en un territorio. En busca de votos, en busca de apoyos. Pero apenas que suben una presidencia se olvidó del pueblo. Se olvidó de los territorios. Entonces, ¿por qué nosotros tengamos que darle un voto al gobierno? Para que suba un gobierno y después se olvide del pueblo. O sea, hasta ahí llegué a pensar, hasta ahí llegado a pensar. No, o sea, yo, yo no soy las personas que, que voy a seguir siendo así. Seguro que si me van a discriminar, peor así. Yo seguro que sí, y yo siento que es, es mi derecho. Yo decido si hago una cosa o no lo hago. Pero el gobierno se ha venido comprometiendo y comprometiendo al fin y al cabo no cumple Eso la verdad es que ya no, no me parece nada. Perfecto. Muchas gracias, a Emma.